Educación, mejora, reforma, ¿qué sentido tienen estos términos aplicados al mundo de la educación? ¿Significan todos lo mismo? Barreras a la innovación. ¿Qué factores limitan la puesta en práctica de un proceso innovador? Facilitadores de la innovación. ¿Qué factores facilitan el desarrollo de las innovaciones educativas con TIC? En este bloque vamos a profundizar en aquellos conceptos que hemos venido manejando para referirnos a los procesos destinados a mejorar y transformar las instituciones educativas.